Bienvenidos a este breve recorrido por un lugar fantástico para la compañía que es la zona de Calvia, la zona de Magaluf. Y empezaremos por este hotel que es el Melía Calvia Beach, antiguo sol Antillas, un hotel construido al principio de los años 70. Magaluf fue siempre un destino muy exitoso y fue el destino donde venía toda la clase media europea a veranear. Y ahora que me acompañen verán el porqué. Pues como veréis, cualquiera de los clientes que se siente aquí desayunando frente a estas maravillosas vistas pues entenderá la razón por la que Magaluf fue un éxito durante muchísimos años. Duró desde el principio de los 70 hasta el año 2000. Eh, a partir del año 2000 es cuando se cambió un poco la segmentación del destino y empezó a aparecer lo que se llamaba el turismo de borrachera, el turismo de ocio nocturno. Y, ...y se concentró en una zona que se llama Punta Ballena... ...que realmente pues dañó la imagen de Magaluf. Magaluf siempre ha sido una zona muy especial para toda la familia... ...porque aquí es donde veraneamos, ...íbamos cada tarde viendo pues nuestra clientela... ...viendo la segmentación, viendo las familias... ...que teníamos la cantidad de clientes repetitivos... ...y es algo que en mi infancia me llenaba de orgullo... ...el punto de inflexión ocurrió cuando hace pues unos 8 o 9 años... Traje aquí a mis hijos y, y realmente sentía que no representaba lo que representó para mí, ya que ese orgullo que yo tenía de ver esa clientela, de ver ese turismo de calidad, pues por desgracia no estaba ahí. Y es cuando decidimos tomar acción y hacer una reconversión muy profunda de mucho calado que pues ya iniciamos hace siete años en la zona. Pues como señaba antes, el Melia Calvia Beach, ahora me gustaría enseñar lo que es el Mi Mallorca. Es un hotel que, de la marca Mi, que es nuestra marca Premium Lifestyle eh, y solo está en los mejores vecinos vacacionales del mundo. Es una marca que podemos encontrar en Dubai, que podemos encontrar en Ibiza, que podemos encontrar en Los Cabos y creíamos que Mallorca, en la zona de Magaluf, se merecía una marca tan prestigiosa. A raíz de traer el concepto Mi a Magaluf, pues fuimos capaces de captar otras marcas de primer orden, como puede ser Nicky Beach, que está aquí con nosotros, o marcas de comerciales de primer índole, joyerías, etc. De continuación me gustaría enseñarles un concepto transformador, un concepto renovador en la zona, que es Kamandú Park. Al final se trata de combinar lo que es un parque temático familiar en uno de nuestros establecimientos. Muchos nos tildaban de locos, pero realmente el tiempo ha demostrado que fue una estrategia muy acertada. Y ya hoy en día en TripAdvisor aparece como el segundo mejor parque temático de España. Eso también actuó de, de efecto revulsivo para que otros empresarios de la zona siguieran reformando sus establecimientos y apostando por ese turismo de, de calidad. Y para que sea idea, cuando iniciamos todo esto, hace ya escasamente siete años, Menos del 30% de los establecimientos en la zona tenían cuatro o cinco estrellas. Hoy en día es más del 60%. Y a continuación me gustaría enseñarles un proyecto estrella, que es, a supuesto la peatonalización de la segunda línea de Magaluf. Eso ha sido un proyecto muy bonito, porque pone manifiesto la necesidad de la colaboración público-privada. Por mucho que nosotros los hoteleros sigamos mejorando nuestros establecimientos, nuestras infraestructuras, Necesitamos mejorar el destino en su conjunto y la única forma de poder mejorar ese destino es esa colaboración público-privada. Después de siete años de arduo trabajo, más de 11 hoteles reformados, más de 3.800 habitaciones totalmente reformados y más de 220 millones de euros invertidos en la zona, pues queremos que este hotel reúne todos los requisitos para ser un hotel de ultimísima generación, ya que tiene un concepto muy innovador de piscina flotante, tiene un centro comercial de más de 5.000 metros cuadrados, tiene nueve restaurantes. Todo el proyecto de reconversión de, de la zona de Magaluf se ha a cabo bajo los máximos criterios de sostenibilidad, de ahorro energético y tecnología. Y un ejemplo en temas de tecnología es la incorporación a todos los clientes de esta pulsera que bracelet, que es lo último de tecnología, porque además de poder abrir la habitación del establecimiento, la habitación del hotel, te permite que todos tus consumos, ya sea las tiendas o los puntos de comida y bebida, se puedan facturar directamente a la habitación. Aquí, por ejemplo, pues después de, de mi pedido, pues acercando perfectamente el bracelet, eh, inmediatamente ya se factura. ...y se carga directamente a la habitación... ...esta tecnología que hemos contrastado aquí en Magalú... ...la estamos extrapolando a los demás establecimientos hoteleros de la compañía... ...y ahora si me permitís... ...y no podíamos terminar el recorrido en un mejor emplazamiento... ...que la azotea del Hotel Plaza... ...la verdad es que nos llena de orgullo poder enseñar... ...pues lo que es la piscina colgante más grande de Europa... Igual que decía al principio que no me sentía del todo orgulloso pudiendo traer aquí a mis hijos, viendo lo que se había convertido en la zona de Magaluz, puedo decir que hoy me siento muy orgulloso, gracias al gran trabajo que ha realizado el gran equipo de Meliá en el reposicionamiento de este destino pionero. Es un reposicionamiento que no solamente vamos a llevar a cabo en la zona de Calviá, seguro que vamos a extrapolar a otros municipios turísticos en España y fuera de España. Definiría la experiencia como un éxito a nivel profesional, a nivel personal, a nivel humano y les invito a que ustedes experimenten este nuevo magalón.